Información, debates, opinión. Resactualizate. Escucha Rezaba. separan de las 11 de la mañana. Empieza de esta manera la segunda hora de re sábado. Estamos con Matecito en mano y muchos invitados del otro lado e invitadas. Vamos a charlar sobre un tema que, decíamos más temprano, está empezando a tomar más debate público porque se está tratando en la Cámara de Diputados y queríamos conocer un poco más del tema. decíamos Charlábamos fuera del aire más temprano y decíamos bueno, ¿qué es esto? ¿Está regulado ya? Vamos a hablar de eutanasia, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿qué es lo que está regulado legalmente y qué es lo que no? ¿Qué es lo que se está tratando ahora? Pero también, ¿qué es la eutanasia? Nos preguntábamos. Para eso, dijimos, no lo vamos a responder nosotros, obviamente. Llamamos a especialistas en el tema, están con nosotros. Hoy, Mara Brauer es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, psicóloga y educadora. Ignacio Maglio, abogado y diplomado en salud pública. Además, es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO. Y Laura Mazaro, abogada y magíster en bioética. Bienvenidos a todos. Gracias por participar. No Buen día. Vale bueno. Gracias a ustedes. Pensábamos arrancar por una pregunta que... Por, la base, por lo base, la base de todo Que es la, la eutanasia ¿Cómo, ¿Cómo la podemos interpretar? Ignacio, Laura, no sé cuál de los dos Quiere arrancar a contarnos ¿Qué es? ¿Hay distintos tipos también? ¿Qué es lo que está regulado ya en nuestro país? Laura Sí, Bueno yo voy a dudar por un concepto más restringido de lo que es la eutanasia. Entiendo que eh, Nacho va a estar en, en acuerdo conmigo. Hoy, como, como decimos nosotros, en la doctrina específica, en establecer justamente que la eutanasia es aquella acción que provoca deliberadamente la muerte de una persona, que en este caso está en manos de los profesionales de la salud, y esa persona se traduce como el paciente, ¿sí? que es quien pide esta solicitud, que debe ser reiterada, reflexionada, informada, ¿sí? Y es, en, digamos, en beneficio propio. ¿Por qué? Porque este paciente está padeciendo o está en una instancia de una enfermedad grave o mortal, irrecuperable, irreversible, ¿sí? En un contexto de sufrimiento. Por eso es no a cualquier persona, ¿sí? Esto, esto tiene que quedar bien, bien, bien claro. Importante. Eh, y que justamente se va a través de la administración por parte del profesional de la salud ...de un tóxico, una droga o un veneno que en dosis mortales provoca justamente la muerte. Por eso esta, estas conjeturas este, que hay en cuanto a si la, si la eutanasia es pasiva, activa, voluntaria o involuntaria... ...yo si algunos acuerdo que es la eutanasia es activa porque hay una acción deliberada que provoca la muerte... ...por eso es directa y voluntaria porque justamente esa petición del paciente a través de una reflexión de información... Y como orden jurídico se establece, todo acto voluntario tiene discernimiento, intención y libertad. Y esta acción, esta petición está enmarcada dentro de esos conceptos jurídicos y bioéticos. Bien, eh, Ignacio, buen día, bienvenido. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí con las amigas, con ustedes. Coincido claramente con lo que dice Laura. Evidentemente la... La eutanasia, claramente, como bien ella dice, nosotros un poco reproducimos una definición de Carlos Gerard, mm -hmm. un gran maestro de la medicina de terapia intensiva, donde él decía, concretamente, como dice muy bien Laura, que la muerte producida este, por un paciente a su requerimiento, a su beneficio, a través de la administración de un tóxico, de un veneno letal. No, digamos, es muy importante lo que dice Laura en el sentido de no admitir formas pasivas. Porque eso se confunde con algo que ya está legislado en nuestro país y que esto un poco provoca confusión, que es lo que nosotros denominamos derecho a la muerte digna. Es decir, lo que hoy sí tenemos legislado es que una persona en cualquier momento, no necesariamente tiene que padecer una enfermedad, puede eh, rechazar, digamos, o pedir la abstención de la implementación de, de medidas de soporte vital o de medidas también como pueden ser la hidratación o artificial, que estas personas consideren que prolongan, digamos, en forma artificial la agonía ...y que se transforman en, en, en actividades penosas y gravosas. Esto es importante diferenciarlo. También como los proyectos de ley eh, inclu, incluyen otro concepto... ...que es la eh, asistencia al suicidio o el suicidio médicamente asistido. ¿no? En realidad entre la eutanasia y sí. el suicidio médicamente asistido... ...como está previsto en la ley, la única diferencia no hay ninguna diferencia digamos ni moral ni jurídica. La única diferencia es el operador, como bien explicaba Laura... ...en la eutanasia es el propio médico o médica que administran ese procedimiento... Y en el suicidio asistido es la persona que consume, eh, se autoadministra ese cóctel preparado por, por los médicos. Bien. Lo último que quiero decir en relación a las definiciones me parece muy importante desde lo simbólico. Así como en un momento nosotros preferíamos hablar en términos de promoción de derechos en los inicios de la vida, de interrupción voluntaria del embarazo, de IVE o ILE en lugar de aborto, a mí me parece que la, más allá de las cuestiones jurídicas o éticas, la palabra eutanasia tiene una carga simbólica muy negativa, ¿viste? como la palabra aborto. Uh -huh. Por eso uno de los proyectos retomó una idea nuestra, que era hablar sobre la interrupción voluntaria. Ahí lo Ay, perdimos. No se cortó. Eh... Era Ignacio Maglio, a quien escuchábamos, no sé si estaba nuevamente. Ahí está con. está Sí, me parece que sí, que volvió. Hola Ignacio, ¿nos Ignacio. escuchás? No, bueno. Eh, a ver. si les parece mientras se sí, reconecta sí, continúo yo, que, con algo de la idea de que está diciendo que, Ignacio. Quería igual eh, darte el pase a vos, Mara, para preguntarte, y obviamente aportar la, la idea para completar por ahí, sobre todo si podía completar esto que, que hablaba Ignacio, pero también cómo se encara el tema, porque bueno, acá tenemos la definición, digamos, este, más científica, si se quiere. ¿Qué pasa cuando eso vos vas, vas a... digamos, una tarea que va a ser como muy difícil, entiendo, lo de discutir. El tema de la muerte por lo general es un tema que todos nos hacemos los, los otarios, tratamos de mirar a otro lado, no nos gusta hablar de la muerte, no... De, de, digo, recién antes de entrar acá medio, bueno medio Y vos qué harías, qué sé yo Y todo medio que bueno, no, qué hacemos esta noche Mejor eh, Cómo también estás pensando en cómo se va a encarar este, Hablar algo Y además en un momento donde las discusiones A veces uno ve en el Congreso que eh, Por la grieta, por lo que fuera Que se llevan a veces para el lado de los tomates Que se dicen cosas que por ahí no corresponden Cuando se va a hablar de cosas sensibles Y cuando eso también lo va a estar presenciando Gente que atrás de esto hay historias de gente que sufre, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo lo, para comentar, eh, completar la sí, sí, sí, idea por favor. De, de, de Nacho, yo este, hay tres proyectos en este momento presentados uh -huh. en la Cámara de Diputados. Sé que eh, hay otra diputada de Jujuy, eh, Moisés, que va a presentar un cuarto y uh -huh. yo estoy trabajando en otro proyecto. O sea que hay mucho trabajo en la Cámara de Diputados en relación a esto, de diputados y diputadas, y coincido con Nacho, ...en el nombre, ¿no? Es interrupción voluntaria de la vida. Ahí eutanasia va. es una palabra fuerte, aparte sería eutanasia, su estudio de su estilo. Es esto, es interrumpir en determinadas condiciones, bien lo decía Laura, en determinadas condiciones... ...el derecho del paciente a interrumpir voluntariamente su vida a través de un tercero, a través de una acción propia cuando la dignidad de la vida, que es el valor que creo que hay que tutelar, lo que se tutela, lo que deberíamos tutelar, es una vida digna. ¿no? Uh -huh. este, y como vos bien decías, en Occidente, fundamentalmente, porque este es un tema de Occidente, de la, la muerte la, la escondemos bajo, bajo la cama, ¿no? fundamentalmente la muerte propia, de, sí, sí, que sí. Es de lo que se está tratando porque se habla, se habla de la muerte, se habla de las enfermedades, de las muertes de terceros, pero sabemos que Occidente tiene una enorme dificultad en relación a esto, una dificultad que tiene este, distintos motivos, lo podemos hablar desde la sociología, desde la psicología, sabemos que el fin, digamos que el, el, el, el capitalismo, la caída de las ideas religiosas fuertes y la, las mismas características de la modernidad han... Este, han disminuido, para ellos de alguna manera, la trascendencia o la creencia de la trascendencia de la vida, ¿no? Las religiones, la, la muerte como una continuidad de la vida, los budistas, los hinduistas, la posibilidad de reencarnación, ¿no? El, el, el siglo XXI, el capitalismo, la muerte es el fin de la vida, es la nada, este, genera temores, genera pre, prejuicios, perjuicios, muchas veces... Pongamos ante el matrimonio igualitario, uno se decía, pero me acuerdo de debates, ¿no? ¿Por, ¿Por qué parejas de toda la vida que sabían que si uno de los dos moría, capaz que venía la familia y los dejaba en la calle? Pero bueno, no se, no se habla de la muerte, ¿no? ¿no? La gente muchas veces no resuelve temas en relación de la muerte. Digo, me voy del tema, yo cuando era subsecretaria de Educación de la ciudad, teníamos a nuestro cargo las herencias vacantes. Claro, eh, sí. herencias que quedan a, a nadie. Fortunas perdidas, perdidas, no, las toma el Estado porque la, porque la persona no toma la decisión cuando no tiene herederos forzosos de qué, de qué pasa con sus uh -huh. bienes después de la muerte. Digo, es un tema complejo. Con respecto a lo que vos me preguntabas de, de, del Parlamento, yo estoy asombradísima. Primero que no va a ser un tema que va a entrar en la grieta porque es absolutamente transversal. Esto eh, tiene más eh, similitudes a lo que fue interrupción voluntaria del uh -huh. embarazo. claro. Hay proyectos de todos los bloques, hay entusiasmo de todos los bloques. Estamos hablando entre diputados y diputadas que, que generalmente no hablamos este, porque lo, nos, di, nos distancian mucho los temas más de índole político, económico, partidario. Y, y realmente hay una enorme organización en relación a esto. Con la, eh, eh, impulsado por la diputada Jimena Latorre, que es de Cambiemos... Eh, la diputada Gabriela Esteves y yo y otros más, ya les digo, de todos los bloques, no solo hemos presentado proyectos sino que le pedimos a la Comisión de Salud que empiece a tratar este tema y ya el miércoles se empieza a tratar en asesores. Uh -huh. Hay un clima en el Congreso de mucho, de mucho interés. Si quieren en otra entrada les cuento por qué oh, bien, yo, habiendo este interés. Me interesa preguntarle a Laura, contaba recién Mara, todos estos estas aperturas que hay sociales, sobre todo en el Congreso. Ustedes como, como especialistas en, en bioética, bueno, vos como abogada, ¿han notado una un, un avance como en, en consultar y en y en más investigación por parte de la sociedad respecto a este tema? ¿Cómo, cómo lo, lo ven a eso? Sí, sí. Eh, digamos, primero celebramos que eso esté en debate en la sociedad. Creo que eso es fundamental justamente para poder obtener una legitimación de lo que es esta práctica, sea como sea que se llame. que Insisto, también como dijo Nacho, este, considero que tiene que ser un concepto que eh, nos identifique a todos. ¿sí? Así como fue lo de el aborto que tiene mala prensa, por ser esa, esa misma palabra, tiene eh, digamos, una connotación negativa. Eutanasia pasa lo mismo. Por eso empezar a hablar del derecho a morir, de cómo morimos los argentinos, qué pasa, dónde morimos, me parece muy interesante y se están viendo un montón de investigaciones, eh, digamos, en relación a lo cual y lo cuanti, ¿sí? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con los sentimientos? Bien, como decían ustedes, se pusieron a hablar ahí entre ustedes y, bueno, por lo pronto, digamos, bueno, dijeron, no, vamos a ir más, eh, vamos a, a, a, a, a, a, a este, decidir qué hacemos hoy a la noche en vez de hablar de la muerte. La muerte es tabú. ¿Por qué? Porque nos convoca a una instancia tan privada y tan íntima de las personas. Sobre todo, perdón. Cuando es, eh, dicen que es la única certeza que tenemos cuando nacemos, ¿no? Claro. Lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Después nos puede pasar de todo, en el medio puede pasar de todo. Es exactamente ¿Puedo, hacer, ¿puedo, hacer un, ¿Puedo hacer un comentario? sí. Ahí volvió Ignacio. Ah, ah, perdón, perdón, sí, sí, volví, no sé si me están escuchando bien ahora. ¿sí? Ahora sí, ahora sí. sí, sí, perfecto. No, yo quería decir, me parece que, que, que, que rico y cómo uno, como siempre uno aprende, eh, conversando con gente inteligente como ustedes. Lo que yo veía recién es que, al igual que los dilemas en los inicios de vida con el aborto, es importante también decir que hay una clandestinidad de la eutanasia en la Argentina. Y también hay un doble estándar, porque aquellas personas que deciden eh, interrumpir voluntariamente su vida, si tienen, y esto tenemos que decirlo, porque si no seríamos, o por lo menos yo sería hipócrita, y conoce, todos conocemos casos, aquellos que tienen medios, que tienen contactos, que tienen algún médico o alguna medida conocida, acceden a procedimientos, digamos, ectanásicos. Y también, por otro lado, lo que vemos es muertes absolutamente aterradoras, gente que se quiere suicidar, que quiere terminar con su vida, y terminan de la peor forma posible, ¿no? Es decir, con barbitúricos, con comas, con secuelas neurológicas de todo tipo, eh, con, eh, digamos, elementos crueles como el ahorcamiento, entonces me parece que también debemos develar esto, porque es un problema, como bien decía Mara, de salud pública. ¿Cuál es el problema? El problema es que el suicida, y Mara creo que tiene mucha más entidad para decirlo, tiene también una connotación eh, social este, negativa, porque siempre uno piensa que el suicida es una persona perturbada, que está alterada o que tiene algún, algún, algún despipio elemental, lo cual no es cierto, entonces por eso... Creo que la palabra suicidio, este es un pequeño consejo a Mara y a todos los legisladores, creo que debía sacarse de la ley también, ¿no? Por justamente por esta connotación negativa que tiene el, el suicidio y empezar a hablar simplemente que la vida no es una obligación, la vida es un derecho. Entonces, este, en la medida en que nos jorobemos a los demás, artículo 19 de la Constitución, digamos, queda en el plano de, de, de una decisión que tiene que ver con el ejercicio de un, de, de un derecho personalísimo. Como bien decía Laura, lo último que digo, cuando uno lee los estudios, especialmente en aquellos países que tienen una larga tradición, en eutanasia como Bélgica y Holanda especialmente, la inmensa mayoría de los pedidos de eutanasia tienen que ver con un sufrimiento y con un dolor existencial que es refractario a cualquier alternativa, incluyendo los cuidados paliativos. Por acá la otra discusión que se dice, bueno, la gente que se quiere suicidar o que quiere matarse es porque no tiene acceso a los cuidados paliativos y esto no es así los cuidados paliativos no son un antídoto contra la eutanasia es poner demasiada carga sobre los cuidados paliativos por eso nosotros decimos y celebramos también y felicitamos a Mara y a todos los legisladores que recientemente se acaba de promulgar la ley nacional de cuidados paliativos que eso también es muy importante porque es una ley que promueve derechos en los finales de la, de la vida pero lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de la gente que pide la eutanasia no es ni dolor físico, ni dolor, eh, digamos, este vinculado a una enfermedad. o En general, lo que se denomina es la pérdida del ser. Es decir, esas personas han perdido su sentimiento y su sensación de ser. ¿Ser qué significa? Ser en la familia, perdieron su lugar, no se reconocen ya ni como padres, ni como hijos, ni como abuelos, perdieron posibilidades de laburo, de sus vinculaciones sociales. Y muchas veces la última carta que les queda en la manga es justamente el último ejercicio, como se Mara, de dignidad y de autonomía, es decir, hasta acá llegué, no quiero saber más. Me, me queda ahí como, como resonando y también va, va para el estrés para que siga retomando Laura, que, que ahí quedó cortada su intervención y después Mara también. Es como esta, este correcto uso de las palabras al incorporarlo al debate y todas las similitudes que hay desde el, esto, que el único que sabemos es que nos vamos a morir y que decir, bueno, la palabra eutanasia es muy fuerte, mejor decir, interrupción voluntaria de la vida. Como todos esos debates que me rememoran todos lo que todos los debates que nos dimos cuando se debatió la ley IVE de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo. Y esto de eh, bueno, no sabemos si nosotros lo haríamos o en qué casos lo aplicaríamos, pero sí que la ley es necesaria y que es necesario que el Estado legisle en torno a eso, ¿no? Laura creo y después necesaria, Mara. Sí, yo creo que es necesaria la ley. Eh, por momentos tengo como una disyuntiva propia y tengo como, como muy, un conflicto interno, porque coincido con lo que dijo, Mario, eh, con lo que dijo Nacho, lo tratamos el tema de que esto es una decisión que tiene que ver con la instancia privada de las personas. Es algo muy íntimo que nos pasa en decidir cómo morir y dónde morir. ¿sí? ¿Quién más pudiera saber qué me pasa a mí? ¿Cuál fue mi trayectoria de vida? Por eso apunto a lo que también dijo Mara, el tema de la dignidad. Esto tiene que estar bien reflejado en los proyectos, ¿sí? Y tiene que estar bien enmarcado cuál es la línea que están siguiendo los proyectos. Sí, que tiene que ver con, repito, instancia privada de las personas, nosotros solo sabemos nuestros valores, ¿sí? cómo lo conducimos en la vida, cuáles son nuestras preferencias, todo tiene que ver justamente con el derecho de la autodeterminación que mencionó Nacho, que está justamente protegido por nuestra Constitución en el artículo 19. Y también al ser una instancia privada de las personas, el morir, ¿sí? el proceso de morir, también tiene mucho que ver con los profesionales de la salud, y digamos, lo remito a lo que es la relación médico-paciente o equipo de salud-paciente-familia. ¿Quién más que ellos, o que digamos el profesional que me conoce, si fuese un médico de cabecera, ¿sí? el profesional tratante quien me sigue en esta patología, que en tiene que ser grave, irrecuperable e irreversible, ¿sí? ¿quién mejor que los profesionales de, de la salud para conocer qué pasa conmigo y qué pasó en esta trayectoria que fui avanzando? Entonces, las líneas deben ser instancias privadas de, la, de las personas, el marco siempre dentro de la relación, equipo de salud, paciente, familia. ¿sí? Y acá también quiero resaltar un principio ético rector que rige no solamente en las ciencias de la salud, sino también en nuestra vida privada como personas y que tiene que ver con el no dañar. ¿sí? Eso tiene que estar instalado. Y volviendo a esta dicotomía que tal vez eh, explicaba Nacho en cuanto a que hay una tensión entre la moral y la ley. ¿Sí? Si hoy alguien nos pide ayudar a morir, ¿quién pudiera decir que no sea moralmente aceptable o bueno decir sí, sí, está sufriendo, ayudo? Lo que sucede hoy en día es que esa conducta es reprochable ¿sí? desde la norma. Ahora, si hacemos caso omiso a esa ayuda, ¿lo consideraríamos inmoral? te ¿Sí? lo libres de cualquier reproche, porque la ley nada dice quien no ayuda. Entonces, esa omisión de ayuda a morir a esa persona en ese contexto y en ese caso particular. No estaríamos haciendo también un abandono terapéutico desde la medicina o desde las ciencias de la salud, digo, son planteos que como ven, todo el tiempo hay colisiones entre un valor y el otro. Lo interesante aquí es establecer líneas y abordajes ¿sí? claros para que la sociedad también se apropie de ello. Y, y, y, digamos, yo insisto con esto, en que debemos todos comprender de qué hablamos cuando hablamos de la interrupción voluntaria de la vida, del derecho a morir, del proceso a morir, de cómo nos morimos. ¿sí? Y celebro, por supuesto, y resalto el tema de la ley de los cuidados paliativos, porque también tienen que ver con la forma de cuidar a las personas en estas instancias que tienen que ver con el fin de la vida. Y eso es muy crucial que así exista y ojalá puedan acceder muchas más personas, porque como sabemos, hay pocos que acceden a los cuidados paliativos. Mara, consultarte también por eh, la ley de, de muerte digna que se aprobó, si no recuerdo mal, en, en 2012. ¿Qué diferencias hay con lo que se puede llegar a legislar para, para adelante? Digo, porque por ahí estamos hablando de lo que es eh, el, el derecho a elegir eh, vivir o morir y qué hay legislado hasta ahora y qué hay para adelante, qué se puede hacer para adelante. No sé si me escuchaste eh, si Sí, sí, sí, me había muteado yo para que esté bien el sonido. Bueno, Laura, un poquito creo que al principio lo, lo explicó. El, la ley llamada de muerte digna es cuando se deja de mantener la vida de, de forma artificial, ¿no? Lo que se dice dejar morir. Porque entonces, digamos, todo lo que es as, asistir a una persona eh, mecánicamente, ¿no? Para que siga subsistiendo. Eh, las personas tienen el derecho a pedir que cesen esas intervenciones. No es provocar la muerte, sino este, dejar que el proceso natural de esa muerte, que, que no se da producto de esa asistencia forzada, ¿no? como la hidratación, la alimentación, la respiración artificial, todas estas cuestiones que se hacían con este, ese supuesto deber de la medicina, de mantener la vida artificialmente a toda costa. ¿Puedo en hacer caso, una explicación, Mara, perdóname? Y claro, claro, si ustedes son los especialistas. Sí, en realidad lo que la ley de muerte digna, que es mal llamada ley de muerte digna, por pues en realidad vino a modificar la ley de los derechos del paciente en algunos aspectos y justamente tiene que ver con esto un, un aspecto fundamental de lo que se modificó es que la, digamos, la, la posibilidad de que los pacientes en estas condiciones de grave irreversibilidad y e recuperabilidad o que no pueden expresarse por sí mismos por esa misma condición pueden rechazar tratamientos lo que no implica dejar morir significa que se permite el morir por el transcurso natural de la patología que los afecta a esos pacientes entonces es bien claro y creo que Nacho lo dijo al principio y lo vuelvo a remarcar o a reforzar la eutanasia no es ni pasiva ni involuntaria ni nada. La eutanasia es activa. La ley de muerte digna, como más se le llama, tiene que ver con el derecho a rechazar tratamientos y no a querer morirse el paciente. ¿sí? Es decir, hasta acá llegué yo con todo lo que la ciencia me indica como bueno para mí. ¿Por qué? Porque justamente ahí se ponen en juego la dignidad, los valores, nuestras, prefer nuestras preferencias. Entonces, acá el debate entre dejar morir y permitir morir no tiene que estar instalada dentro del morir Tiene que estar enmarcada en permitir que suceda lo que naturalmente iba a suceder y que por la medicalización de la vida, o también se le llama la muerte intervenida, hace que ese paciente no, este, no este, fallezca y fallezca en condiciones que a veces son cruentas, como también dijo Nacho, eso se le llama obstinación terapéutica. Entonces digo, ojo con eh, linkear la ley de muerte digna con una forma de dejar morir a los pacientes. No. Remarca y resalta la autonomía del paciente y remarca y resalta la posibilidad de rechazar tratamiento cualquiera fuera ese, sí, y que eso no es consecuencia directa de la muerte del paciente. Bien. Un solo comentario. Sí, perdón, eh, que interrumpo. Eh, Laura, sí, sí, coincido con Laura, no se trata ni de hacer ni de dejar, se trata de permitir. Pero algo muy importante también es que esta reforma, que en realidad no es ley de muerte digna, sino muy bien como explicó Laura, es una modificación a la ley 2629 y la ley de derechos de los pacientes, tenemos algo más importante, algo que tiene más jerarquía jurídica, que es la incorporación en el Código Civil en el año 2015, artículo 58, 60, de esto justamente que es la muerte digna a través de la posibilidad de expresar lo que se denominan directivas anticipadas, que tiene que ver con esto que se mencionaba recién. ¿Por qué es importante esto? Porque esto aplica para todo el territorio del, del país. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a, des, a tomar decisiones y a emitir directivas anticipadas. Uh -huh. Ustedes bien decían, somos la, somos la única especie que sabe que vamos a morir. Pero además de eso, hay otro agravante. En nuestro país, por las características epidemiológicas, el 75% de las personas va a morir, no va a morir de una muerte rápida, fácil y segura. Va a morir de una situación que se denomina cronicidad avanzada, en donde la muerte no es un evento cercano, y donde va a haber sistemas de claudicación, muchas veces de fragilidad. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. 75% de las personas en Argentina va a morir de un proceso de cronicidad, este, digamos, este, evolutiva, y avanzada, esto porque lo digo, porque lo importante es que podamos tomar estas decisiones ahora cuando estamos con plena capacidad con autonomía, para que otros no decidan por nosotros esto creo que es muy importante y por otro lado también, como creo que lo dijo Laura y también más de alguna forma eh, desmedicalizar la muerte también, antes la gente moría en casa moría ahora igual que el nacimiento hay un excesivo, una excesiva mortificación también de la medicina por la muerte si ustedes revisan historias clínicas la palabra muerte no aparece en ningún lado la gente no se muere en las historias clínicas. Es llamativo, hay varios estudios que se han hecho en este sentido. Y cuando alguien muere, en las historias clínicas se ponen dos cosas. Se pone óbito, que es una palabra espantosa, o si no, se dice, se pone un párrafo que dice no respondiendo a las maniobras de resucitación. Uh -huh. Con lo cual tenés dos cosas para pensar. Primero, responsabilizar al paciente. Ah, mira, yo no me hago cargo, no respondiste a las maniobras de resucitación. Y por otro lado, introducir una palabra que tiene que ver con una, digamos, acción metafísica de los dioses o de Mahoma de, o de Cristo o quien sea. ¿Cómo se lo va a exigir a personas que resuciten? Por eso yo creo que es muy importante también que esta discusión se dé en ámbitos médicos, se dé en ámbitos asistenciales, donde aún hoy la muerte sigue siendo considerada un fracaso y un ocultamiento permanente de la muerte. Eh... Sí, también a eso le sumo que hay un negocio atrás, ¿no?, de la medicalización. Sí, sí, claro. Ahí también tenemos, que, también se cruzan los intereses económicos. La, capaz que algunos que, lo que nos están escuchando se preguntan, bueno, son tan importantes las palabras, ¿no?, como Laura me marcaba, y la verdad que les digo que sí, y les cuento que con, en el Parlamento qué palabra se utiliza es fundamental uh -huh. para que una ley pueda salir o no. Este, así que el, esta discusión no es una discusión acerca del término, sino que los términos traen consecuencias este, no solo jurídicas, sino también simbólicas. Les doy un ejemplo, cuando discutíamos qué hacer con los embriones no implantados, ¿sí? este, que la palabra que se usaba comúnmente es descarte de embriones, bueno, la gran negociación, igual todavía no salió, era que no se ponga la palabra descarte, y se ponga cese de crioconservación. Son todas cuestiones que son muy importantes en el, en el debate de, este, de las leyes. Ya les digo, primero por las consecuencias jurídicas y de, después por las presiones, porque se ponen en juego también cuestiones de doctrinas religiosas, don, donde este, eh, se discute mucho los términos para la ley. Después otra cosa que quiero remarcar es que, que ya lo hicieron, es la importancia de la ley de cuidados paliativos, porque justamente una de las cuestiones que, estamos, este, que están introducidas en la ley del de, eh, derecho a, a, a la ley de eutanasia o interrupción voluntaria de la vida, este, es el tema de eh, la expresión de las personas que tiene que ser es, absolutamente explícito, el mandato anticipado de querer este, recibir la eutanasia o, este, si no es anticipado, que sea en el momento. Esto es algo que hay que, que hay que aclararlo. Ninguna de las leyes contempla que la decisión sea de un tercero y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y para eso también va a haber que trabajarse en relación a esto porque las leyes, de la misma forma que tienen... Eh, que teniendo condiciones económicas podemos acceder a cosas que están prohibidas, también teniendo, teniendo capital social y cultural podemos hacer que se, cumplan la, que se cumplan las leyes. Entonces muchas veces nos encontramos que aquellas personas que no acceden, a, que, que hay leyes y muchísimas personas no acceden a los derechos. Por eso también marcaba lo de los cuidados paliativos. Eh, en todas las leyes se dice que las personas antes de decidir por la interrupción voluntaria de su vida, por suicidio asistido, se le tiene que ofertar y hacer conocer los cuidados paliativos, mm -hmm. ¿no? Bien. Eh, a ver, les quería preguntar eh, En relación a esto ¿no? Que venimos hablando de lo del tema tabú Recién me hacías acordar Ignacio eh, Cuando uh, uh, hablabas de estos términos Que se usan La novela, no sé si la leyeron Criptonita de Leonardo Yola Que después hizo la película de Estos superhéroes en el conurbano El primer capítulo se sostiene En torno a la palabra obito", ¿no? Que, que se usa en los, este, en los hospitales Cuando se tiene que hablar de esto, ¿Qué rol les parece que podría llegar a tener la educación en función? Porque también para estas cuestiones tenemos que saber que existen estas cuestiones de empezar a naturalizar, sí, nos vamos a morir, es lo único que sabemos, pues no sabemos si vamos a ser ingenieros, si vamos a ser este, narcotraficantes, si vamos a cambiar de sexo, de religión, lo que sea, nos vamos a morir. ¿Qué, qué rol les parece que desde la educación, por ahí, o algún lugar, como para, bueno, empezar a instalar, así como se habla de, ya que estaba la comparación con la ley de voluntarios del embarazo, y, y su complemento es la educación sexual integral, acá que, no sé si esto eh, se, se debate, se discute, se piensa también. Sí, no sé sí, Laura, sí. te escucho, Laura. Laura, sí. dale, Laura. Dale, Laura. Sí. Dale, Laura. <ríe> <ríe> Yo también digo, soy docente, con lo cual para mí incorporar estos debates en la currícula es sumamente necesario, no solamente en lo que atañe a la eutanasia, ¿no? específicamente, sino todo lo que tiene que ver con las decisiones que tomamos, insisto, como seres humanos primero como, como estas personas y luego desde el rol profesional que nos toque. Entonces, eh, incorporar estos temas dentro de la currícula, digamos, educacional es fundamental y gracias a Dios, al menos en mi experiencia, cada vez se promueve mucho más eh, y cada vez los estudiantes y futuros profesionales empiezan a eh, ver las cosas desde otra manera, porque justamente la ética, que al menos es lo que eh, yo sé, o al menos eso dicen, este, cuando empieza ese bichito, digamos, a aprender dentro de las personas, empezamos a mirar de, de, de una manera distinta. ¿Sí? y ahí creo que lo fundamental es justamente la educación eh, no solo digamos, desde lo universitario sino también desde el rol edu educativo que puede tener, por ejemplo, un comité de ética. Yo también formo parte y hoy soy presidenta de un comité. Entonces, ahí también tenemos un rol muy importante en cuanto a la promoción de estas prácticas y la educación a toda la comunidad hospitalaria desde todas las políticas institucionales que obviamente a veces se sustentan en las políticas públicas que tienen que ver con la salud y el cuidado de los pacientes. Yo sí, también, Ignacio, que, no sé si puedo decir algo. Sí, por favor. Sí, Yo creo que, sí, por supuesto, acuerdo con Laura, y bueno, y siempre ella a la cabeza de promover todas estas, eh, digamos, modificaciones en la currícula, pero a mí me gustaría también avanzar hacia un fenómeno que creo que es más, eh, que necesita una mirada más multidimensional, que es, como bien vos decías, la educación social, digamos, o, la, o cómo podemos deconstruir este proceso occidental, como decía Mara, de medicalización excesiva del morir. Y yo creo que eso es clave. Es clave primero para, para eh, tratar de, de deconstruir este proceso de ocultamiento. Yo digo a veces un, un ocultamiento, a veces un poco este, sesgado. Y yo creo que hay un proceso también de negación maníaca ¿no? de la muerte. Porque vos fíjate, por un lado, que es algo tremendo, eh, a los pibes, a los chicos, a los niños no se los deja ver cómo muere. Si yo les preguntara a ustedes, pero si yo les pregunto a mucha gente, ¿ustedes vieron morir, acompañaron a morir a alguien? En general la gente dice que no y huyen despavoridos. Y yo creo que ese es un derecho esencial, el derecho a morir acompañado, el derecho a morir rodeado de afectos y no de aparatos. Vos imaginate, cuando yo hablo de negación maníaca, a ese pibe le, le, le impedimos eh, que pueda asistir el proceso de despedida de los abuelos. Pero por otra parte le compramos la última play, donde hay juegos de muerte, atrocidades, sangre, flechas que atraviesan cuerpos. Y ese proceso de negación maníaca también lo vemos en, en los ritos, que yo creo que son muy importantes también, porque de última es lo que construye ese sentido de libertad en los finales de vida. Por ejemplo, yo, te digo, bueno, yo, soy viejo por ahí, mi cultura también, pero cuando yo era pibe en el barrio, en Boedo, cuando alguien se moría, eh, primero que se moría en casa, esto de morir en los hospitales es una costumbre absolutamente, digamos, indigna. Y el hecho de morirse en casa, también había ritos que tenían que ver también con procesos de dualización que naturalizaban y que permitían también transitar mejor ese espacio en los finales de la vida. Yo recuerdo los cortejos frúnebres en el barrio, este, cuando el muerto se iba de la casa, pasaba por el café, por el billar por la cancha, por los lugares que frecuentaba, y había todo un sistema de festejos y de yo diría, de, de, de esclarecimiento de, de la muerte. Hoy lo que uno ve, por un lado, son, que a mí me aterra, eh, velorios express, ¿viste? Velorios express, que mientras más rápido sea mejor, uh -huh. las cremaciones, eh, digamos, apresuradas, y cosas que uno ve también, por ejemplo, yo me pregunto cosas muy simples, ¿no? ¿Por qué la gente usa anteojos negros en los o en los enterros o en los velorios? Eh, por ahí está nublado y no hay sol. Entonces... Sí ese ocultamiento, Ajá. esa bueno, de sufrir otra cosa, viste los cementerios privados que no son cementerios, son jardines son parques, claro, son, claro. tienen los nombres, no tienen lápidas no Exacto. tienen el... jardín Exacto. parque bueno, en, esos, en esos cementerios perdón, en esos otro problema también grave que es lo que se llama el maquillaje cadavérico el maquillaje cadavérico también es un invento occidental donde la intención es parecer que los que los muertos no parezcan muertos. Entonces te afeitan al tipo que está muerto, te pintan la boca, te lo ponen una buena pilcha en el ataúd. Es decir, creo que este proceso, me parece, retomando tu pregunta, es necesario generar un proceso fuerte de construcción de esta negación, digamos, tan maníaca de la muerte, ¿no? Y volver. A, a, a desmedicalizar, tanto el nacer como el morir, en procesos biológicos sin ningún tipo de intervención médica y que ocurrían, digamos, en, en las casas, en los domicilios. ¿Mara? Sí, no, claramente hay mandatos culturales que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la juventud eterna, el tema de la belleza eterna, el, claro. este, este mandato categórico de consumo del, del capitalismo que impone... Este, distintos patrones, ¿no? Culturales, económicos y, y, y también la, una sociedad más, más moderna que ha perdido, y no hago ningún juicio de valor en relación a esto, el tema de la religiosidad, ¿no? Porque te, yo creo que, un, digamos, uno puede, deberíamos construir, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho, el tema de los rituales, que no necesariamente tienen que ser rituales religiosos, sino rituales que tienen que ver con el as el ritual que surge de la aceptación del acto vital que significa hasta la muerte, ¿no? Porque sí tenemos rituales para los cumpleaños, para los aniversarios. No es que dejamos los rituales y nos convertimos en una sociedad fría donde no hay festejos, no hay cu cuestiones cuando, qué sé yo, nace un niño, ¿no? En Los temas que tienen esta complejidad y que las religiones le dan una respuesta y entonces, por lo tanto, se sostienen ¿cierto? ciertas cosas. Miren, yo estuve en la India y me tocó presenciar uh -huh. azarosamente el ritual de cremación de un hijo al padre, cómo lo, lo, lo, lo, lo pintaba con todos los símbolos rituales y luego lo prendía fuego. Y fue uno de los actos de amor más bellos que vi en mi vida. Todo el mundo me preguntaba, ¿pero te horrorizaste, te pusiste mal? Yo, si me lo contaban antes, hubiera dicho jamás, hubiera visto como un, un joven le prende fuego a su papá, para decirlo. Y fue, la verdad, una belleza. Entonces, digo, el tema de, de la aceptación, del acompañamiento... Hay, la, la, la sociedad cambió muchísimo, muy rápidamente. Me pongo... ¿Saben cómo lo conocí yo a Nacho Maglio? Lo conocí en la década del 90, cuando discutíamos HIV, cuando discutíamos claro. los derechos, si compartíamos o no mate, y los sí. derechos de las personas con HIV, ¿no? Cuando discutí Tuvimos que ir con Daniel Filmus a una escuela para que nochen no a un chico que, en una primaria que tenía HIV. Y si bien Nacho dice que no somos jóvenes, tampoco es que pasaron tres siglos. ¿Sí? Y la sociedad... <ríe> claro, <ríe> digamos. Y, y, y, entonces, muy rápidamente, la sociedad cambió en derechos, en concepciones, pero a la vez hay cuestiones que se arraigan, que están fuertes. Esto de la muerte. Estoy pensando el tema... Ustedes dirán, hablo de cualquier otra cosa, pero todo va lo mismo. Es el tema, por ejemplo, de cuando se discutía Chivé, ¿no? El tema de la adopción. ¿no? Bueno, yo te adopto si vos no querés tener un chico. Y a la vez, es decir, eh, en nuestra sociedad, lo, los que trabajan en hospitales saben, los chicos que son abandonados en los hospitales porque la sociedad prejuzga y juzga y sanciona a aquellas mujeres que manifiestan no poder querer criar un niño... Y nadie las acompaña y nadie eh, valora el gesto de, este, por ejemplo, a, asumir eh, esa enorme responsabilidad de amor que es decir, no puedo con esto, no quiero con esto. Estamos en Red Sábado, nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, nos buscan como Radio Estación Sur. Estamos debatiendo junto a Mara Brauer, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, psicóloga y educadora, junto a Ignacio Maglio, abogado, diplomado en salud pública, miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO, y junto a Laura Mazaro, abogada y magíster en bioética, estaba pensando primero con lo que decía Mara Me acordaba de la película Coco Con todos los rituales que le hacen a los muertos Cada 2 de noviembre Y que también es una tradición que Me da la sensación que acá en Argentina se perdió Que sí tengo el recuerdo de que eh, mis abuelos, mis bisabuelos iban todos los dos de noviembre, por ejemplo, que es el día de los muertos, al cementerio a llevar flores que es una tradición que también se ha ido perdiendo esto de, de ir a los cementerios y quería hacerles una pregunta que nos está llegando a nuestro canal de YouTube a Radio Estación Sur que dice, ¿cuáles son las resistencias que hay a la implementación de la eutanasia en la sociedad para también ir, ir empezando a pensar un cierre? Porque ya nos queda muy poquitito tiempo. No sé, Laura, si querés arrancar. Sí, yo creo que principalmente es el temor a la judicialización. Este tema de que uh -huh. yo estoy matando a alguien, entonces voy a ir preso. Eh, por eso hay que establecer bien claramente qué sucede con eso para poder tranquilidad, eh, digamos, incómodo con esto de la educación social e insisto en esto de llegar a la sociedad de una manera clara, eh, que tampoco hablamos, otra licencia puede ser que tampoco hablamos de la muerte, por eso también es, eh, es muy complejo el hecho de la expresión de voluntad de querer morirme, digo, si lo pensamos nosotros cada uno, y también es como muy complejo, ahora hay que ponerse en el lugar de esas personas que no somos nosotros, sino que están padeciendo una enfermedad. Eh, que tienen tal vez mucho tiempo entonces también es muy complejo aceptar hay un tema de procesos de aceptación de la muerte tanto del paciente como del otro que cuida entonces hay que conjugar muchos factores propiciar un lugar seguro para que esto sea dentro de un vínculo de confianza ¿sí? de, de, de, de un espacio de seguridad para ese paciente y para la familia eh, y tal vez algunas barreras que he visto en los proyectos que tienen que ver con la burocratización de la muerte, esto de que vaya a comisión, que evalúen expertos, poner plazos, ok, en 15 días, en dos días, digo, ¿cómo, digamos, cuál es el parámetro? ¿Quién decide entonces cómo morimos? Entonces, me parece que la, la mayor resistencia, para resumir, es, eh, digamos, pensar quién y cómo este, decide dónde morimos nosotros. ¿Somos nosotros o es alguien más que lo debe hacer? Nacho. ¿Qué tenés para comentar sobre esto, sobre las resistencias? Bueno, yo creo que hay resistencias naturales, algunas resistencias artificiales. Hay resistencias pseudo-religiosas en muchos casos, ¿no? Que donde se piensa que si Dios es el que ha dado la vida, él el, el mismo es el que tiene la potestad para, para sacarla. Yo creo, sinceramente, en un Dios del Evangelio que deja espacios mucho más amplios de libertad a las personas. Eh, Evidentemente, si bien claramente, como bien dijo Laura y Mara, hay que hacer una distinción entre lo religioso, lo moral y lo jurídico, la ley debería estar, digamos, debería ser neutra en ese sentido, la ley claramente tiene que tener una perspectiva secular, pero todos sabemos las presiones que existen de algunos grupos, por eso, por ejemplo, en el Código Civil, por esas presiones se perdieron oportunidades de legislar, como por ejemplo la... La, ...los comienzos de la existencia en los embriones no transferidos ¿no? o no implantados. O sea que no es que la, lo religioso esté siempre al margen. Lo religioso tiene muchas implicancias políticas y en el discurso parlamentario. Por eso yo creo que esta discusión, y me gustó mucho lo que dijo Omar al comienzo... ¿no? ...y creo que es un gran también una gran muestra de saltar por arriba la grieta... ¿no? ...cuando un tema nos convoca de esta forma, ¿no? que tiene que ver con un derecho tan importante... ...como el derecho a disponer del propio cuerpo... Eh, todos los bloques, digamos, todos los partidos puedan este, trabajar, laburar, porque los proyectos en general no tienen grandes diferencias. Algunas diferencias son más operativas que, que programáticas, pero yo creo que esas son las resistencias que, que van a estar y también un determinado orden médico pseudo-positivista este, donde este, hay una suerte de subalternización de los deseos y donde no se reconoce este derecho, y donde yo siempre digo que ninguno de nosotros tuvo el derecho de decidir dónde y cómo y cuándo nacer, porque no claro. tuvimos, este, pero cada uno de nosotros estoy convencido de que tiene el derecho de decidir dónde, cuándo y cómo morir. Eh, ya para ir eh, pensando en el cierre, eh, quería darle el paso a, a Mara, porque dejaste una cosa picando más temprano, di, contaste esto de la... Digamos, comparabas con la situación de lo que fue la, la discusión en torno al aborto, hablabas de la transversalidad, que no es unanimidad, digo... A ver, ¿qué pasó en el aborto? Uno veía eh, bloque del frente de todos, unos votaron a favor, otros en contra. Uh -huh. Bloque de cambiemos, unos a y así salió a la izquierda, que creo que fue el único bloque que votó todo lo mismo, que votaron todos a favor. Sí. El resto hubo... Este, si en este caso va a pasar esto, y dijiste que tenías una explicación de por qué se daba esta situación. Quería por ahí como ya, y para ir encarando un cierre, si tenés alguna última apreciación también para que, que la vuelques ahora. Bueno, en primer lugar, la diferencia que hago con interrupción voluntaria mm. del embarazo, que cuando empezamos hace 20 años con ese proyecto de ley, mm. estábamos más solas que el uno. Sí. Y ahora a mí lo que me llama mm. la atención es que empezamos a hablar de eutanasia y todo lo contrario. Todos los días me llaman diputados o diputadas para decirme que apoyan. En, en aborto todo lo contrario. Hace 20 años tuvían claramente hay, hay, hay un, un, un interés, yo creo que tiene que ver yo, claramente con el tema de la pandemia. La pandemia nos enfrentó a la sociedad con la muerte, esa muerte que no queremos ver, esa muerte que eludimos, la pandemia nos enfrentó con la muerte, nos enfrentó con el, con el sufrimiento, y, y yo claramente me preguntaba, justamente un diputado, me dice, este, ...en relación a esto... ...y yo le digo... ...porque me veía mucho... ...hablar con, con, con diputados... ...y diputadas de la oposición... ...yo digo... ...encontramos un punto... ...que es el... ...relato... ...en relación... ...al sufrimiento... Todo, ...en cada familia... ...hay un relato... ...post pandemia... Claro, claro, claro. ...de un sufrimiento personal... ...o familiar... Sí. ...o cercano... ...y vieron que... ...este... ...esas cosas... ...bueno... ...los sentimientos... ...también mueven el mundo... ...los intereses económicos... ...religiosos... ...pero en este caso... ...hay... ...yo tengo la sensación... Que todos atravesamos un dolor que nos permitió empezar a pensar no solo la muerte, sino fundamentalmente cómo queremos vivir. Laura. Y en cómo queremos vivir incluye cómo queremos dejar de vivir. Total. Porque forma parte, forma parte de lo mismo, ¿no? No son dos cosas diferentes. Sin dudas. Sin dudas, muchas gracias, Mara. Laura, bueno, algunos, algunas consideraciones finales para para hacer un cierre de todo lo que lo que estuvimos debatiendo. Muy interesante todas todas las aristas que que salieron y sobre todo eh, nos quedamos también con, con esto de qué palabras usar y cuáles son las, las más correctas para referirnos, porque también esa es la forma, lo decía Mara, es muy importante las palabras que usamos, sobre todo para, para interpelar a la gente también. Sí, celebro una vez más que este debate esté, digamos, en boca de todos, que sea parte de la mesa familiar, de la mesa con amigos, sí, eh, en, el, en, el, en el mismo trabajo, eh, y ojalá bueno sea, sea una ley que podamos apropiarnos todos y que todos nos sentamos identificados con ella. Porque una vez más, reitero, el proceso de muerte y la muerte en sí misma es algo muy privado de las personas, y poder, eh, digamos, reflejar algo en una ley que implique aquello que nos pasa es muy es muy complejo. Por eso debe ser una ley que abarque todos estos aspectos de alguna manera eh, y que todos tengamos un buen morir. ¿Ignacio? Bueno, no, agradecer simplemente, y creo uh -huh. que es clave el, también la participación de ustedes como... Como comunicadores, digamos, como responsables en temas de comunicación social, porque me parece que lo importante es también poner la discusión en la gente, ¿no? Que esta discusión llegue a la calle, a los colegios, a los cafés, a los bares, a los clubes, porque como bien decía como bien decía Mara, eh, hablar de la muerte es hablar de la vida, ¿no? Este, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no me gustaría estar allí cuando ello ocurra. no claro. <risas> decía, eso, lo, eso lo decía Allen, no Allen. Este, pero bueno, creo que tenemos que empezar a deconstruir esta excesiva medicalización y ocultamiento de la muerte. Creo que ese es el gran compromiso hoy. Muchas gracias a los tres, a Mara Brauer, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, a Laura Mazaro, abogada y magíster en bioética, y a Ignacio Maglio, Maglio, abogado y diplomado en salud pública, miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO. Muchas gracias a los tres. Hemos aprendido mucho, en la nos verdad hemos que hecho sí. muchas sí. preguntas, y nos llevamos muchas cosas para Y nos llevamos trabajar. muchas más preguntas sí. también. Muchas gracias. Bueno, que tenga buenas Gracias, gracias. gracias. gracias. chau, buen fin, que que día, bien. Buen día. chao, chau. Mientras que faltan tres minutos para las doce del mediodía les decimos que estuvimos debatiendo sobre eutanasia, querer es poder y sobre todas las, las preguntas que nos llevamos que no mm. le vamos a decir eutanasia, le vamos a decir interrupción voluntaria de la vida. Así que les invitamos a poder seguir viendo este conversatorio la cantidad de veces que quieran en nuestro canal de YouTube que va a quedar ahí cargado... Durante estos días y también a seguirnos viendo a nosotros porque tenemos mucho más programa. Información, debates, opinión. Reza actualizate. Escuchar rezaba.